Chile, eh, fanático de la música, fanático también de los viajes, de Asia, de no sé, del, del del mundo social, de leer y no sé, y de conocer gente siempre a través de la música. es divertida porque yo cuando estaba en el colegio, en Chile, eh, fue durante la época de Pinochet, Entonces una buena parte de mi época escolar la pasé en dictadura, cosa que yo cuando era pequeño no era consciente de ello, pero sí que notaba que los profesores cuando querían llamarte la atención o que querían llamarte de alguna manera te trataban por el apellido, Entonces cuando tú hacías alguna gambarrada, alguna barbaridad, te decían, señor Sanabia, a la oficina del director, o cosas por el estilo, Entonces yo fue un día que estaba... Había tocado en otros proyectos con otros nombres, y un día estaba típico día que te levantas tonto y dices: ¿Cómo le, cómo le pongo a mi proyecto? Y fue como que me he acordado del señor Sarabia y me echaba a reír. Digo, así me voy a llamar ahora. Eso fue en 2014. Ahí fue el, el, la génesis del señor Sarabia. ¿no? Uff, fue hace muchísimos años, ya ¿no? casi 30 años. Pero fue de a poco, o sea, yo tenía un compañero del cole que era muy amigo mío y que a él le gustaba mucho la música, o sea, de hecho yo todo esto de Clash, Ramón, el, todo este del post-punk y todas esas cosas las conocí a través de él, porque él tenía toneladas de cintas de café y me acuerdo que le dijo, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra y fuimos a un local de estos de ensayo, una de estas salas de ensayo y, fuimos, y me acuerdo que yo pues para la batería sin saber y después un día alguien me dijo, oye, ¿por qué no cantas tú? Después fue, hoy voy a tocar la guitarra, y fue, pero pero yo creo que realmente, o sea, yo cuando vivía en Chile, por ejemplo, toqué muy poco, toqué en cosas muy puntuales, y creo que realmente cuando me puse a tocar ya de una manera más de ir a tocar en salas, o fue aquí, realmente, o sea, yo como músico me he hecho más aquí que allí, pero allí fue el, el embrión, digamos. ¿sí? yo desde que empecé a tocar, o sea, desde, desde, desde la época adolescente y todo eso, siempre fue un poco querer armar un grupo con los amigos para pasarlo bien, para tocar en sitios, básicamente esa era la idea, pero con el tiempo, y también aquí ya viviendo en Barcelona, viviendo en otros lados, siempre quise armar una banda, pero después te empiezas a dar, a dar cuenta que es muy complicado, porque por las edades, porque hay gente que tiene otras cosas y hay gente que tiene otras prioridades. También. Entonces, te encuentras que vas mejor solos y vas más ligero de equipaje. A mí me encanta tocar con otra gente, me encanta. Me encanta compartir con otros músicos, me encanta improvisar con otros músicos, me encanta tocar canciones con otros músicos, pero me di cuenta que si me quedaba esperando a los demás que vinieran, no iba a avanzar. Y desde que decidí hacerlo solo, he ido mucho más rápido, he ido mucho más donde quería llegar realmente. O al menos eso es lo que, lo que creo. Pero he tocado en banda, pero siempre son cosas que, que no llegaron muy lejos porque no salían de lo, algunas no salieron nunca del local de ensayo, otras tocar alguna vez y todo el cuento, pero te digo, era, era lo que te decía antes. O sea, para mí tocar en banda siempre fue más un problema que, un, que, una, que una solución, porque yo quería tener una banda y he, y he tocado mis canciones con otros músicos, pero de, de banda más circunstancial. O sea, yo notaba que avanzaba más solo. O sea, de mucha gente cuando escuchan unas canciones mías las escuchan en las plataformas digitales, escucha que todo está grabado con banda y que los videoclips suenan como banda pero al final acabado siendo, la mayoría de las cosas las ha acabado haciendo yo solo A ver, yo creo que en, según el cada país es diferente hay ciudades por ejemplo como Berlín que es la que he estado viendo música pero no he tocado donde llega gente de todo el mundo pero Vietnam, que diga perdón, Berlín es una ciudad que, como que dicen, como dice una amiga mía alemana, decía que todos los chalados del mundo son bienvenidos. Y es cierto, como alguna vez lo fue a Barcelona, como fue hace 20 años, Barcelona, que era una época donde llegaba mucha gente, y toda esta gente llevaba llegaba muchos latinoamericanos, llevaba muchos africanos, y eso iba enriqueciendo. O sea, de hecho, Barcelona aún tiene algo de eso, pero es muy a nivelante. En Asia, por ejemplo, como cada país es diferente, yo también vi música en directo en Vietnam, no tuve la oportunidad de tocar en directo porque no encontré sitios donde hubiera micros abiertos, o donde hubiera o donde hubiera de ese tipo de propuestas. Pero sí en China pude tocar, y en China a mí me tocó encontrarme con un país que tú, que tú ves que es muy estricto, que tiene un sistema político sí, muy, muy, de mucho control de sobre la gente, pero cuando llegas a un sitio de rock la gente está absolutamente loca, o sea, eran, Gente que estaba desde el típico cantautor, que cantaba en su idioma, el tío cantaba en inglés, así como también te con tíos que eran unos alcohólicos y salían ahí como destroyer totalmente punk. En Japón, pues yo tengo amigos míos que son músicos, algunos que se dedican a ello como manera de vivir prácticamente, y hay gente que hace shows básicamente, que se disfrazan y toda la historia, y que, pero ellos vienen también del punk o vienen de la música del rock, de la cosa independiente, y ellos... Se siente en Underground. Pero a mí me pasó, por ejemplo, antes de ir a Japón por primera vez, un amigo mío que había estado allí y había tocado, le dije, ¿cómo es la escena musical? Allí en un micro abierto o en un concierto te puede tocar con un tío que canta canciones de, de anime, o con como un, como un, una gente que es autor en plan cantautor paliza, o te puede tocar con unos heavy, y es cierto, yo te lo he visto, te toca con una gente muy diversa. Y incluso yo conozco una, conocí una chica también que cantaba como Los Ángeles y que cantaba canciones de Disney y es muy buena gente, tú dices Disney es como lo más es como lo más mainstream y repulsivo que hay pero, pero entonces es buena gente o también gente que es más bien cantautora pop incluso con algunos, de hecho he estado haciendo alguna ahora estoy grabando una canción con unos de ellos eh, hemos hecho cosas a distancia, hemos tocado juntos un amigo mío que también que es fanático del, del pop de... Del, de la escena mod, sobre todo, pero sobre todo la escena mod cantaba en castellano o de grupos como, como Brighton o con negativos y gente así entonces, en todos los países también, en Tailandia he acabado improvisando en un bar de un pueblo perdido de no sé dónde y me lo he pasado muy bien eh, aprendes mucho sobre todo, aprendes, a mí también me gusta la música africana también, por ejemplo o la música brasilera, la música mexicana, aprendes básicamente para mí, la música me ha regalado amigos Básicamente, a través del mundo, y aquí también, y también me ha hecho aprender, a abrirte un poco. A mí, por ejemplo, me pasó en China, que había un micro abierto, y hay una sala que se llama Yu Jing Tang. Yo dije, ah, pues la busco en el mapa, y me sale, y es una sala pequeñita, así tipo, como, como cuadra de lobos, algo así, y después veo que no hay nadie. Después veo, y en realidad era otro Yu Jing Tang, que era de los mismos dueños, pero que era, era una sala de conciertos, era como un rasmatas 2, o una base sí, sí. un poco más grande, con escenario, con una amplificación que tú hacías así, ¡pua! se escuchaba. De hecho, las, el, el sonido, yo como llegué, pues tuve que caminar como 20 o 30 minutos, porque era, anda a encontrar un taxi en China y que te lleven donde quieres. Y la música se escuchaba desde dos calles antes, o sea, era atronadora. Entonces yo me acuerdo que eh, llega mi turno, a, por suerte había, algún, había un norteamericano y un canadiense que llevaban un poco el corajón, no voy a hablar con ellos, le sí, tocar, ah, perfecto, me fui a pedir algo, tranquilamente, llega mi turno y me voy a poner a tocar algo mío y los chicos se me, se me, me suman unos chicos y yo no le iba a decir que no, pero lo que pasa es, que es un desastre y después yo te te te a tocar tres canciones, me dejaron tocar cuatro porque las dos primeras estos chicos no las pillaban, Dije, ¿puedo tocar solo? <risa> y, y los tíos tenían pinta como, de como si tocaran en Korn, un grupo así como... Eran como muy metalero y yo nada que ver, yo iba por otro lado. O sea, yo, <risa> nada, <¿no? risa> yo el lugar donde me he sentido más valorado ha sido en Japón, porque allí la gente te escucha, y la gente no está mirando el móvil cuando estás tocando, lo, lo usan para hacerte fotos o, o, y te piden los discos y además tienes que autografiarlos porque allí la gente compra discos todavía yo soy una persona que compra discos, entonces voy a a una tienda y pensaba que me iba a encontrar el paraíso de los vinilos y no, la gente ahí todavía compra CDs y cuando un artista saca algo, si tú eres muy fan de alguien tú te compras los discos, no te los ponen en Spotify ni te los pirateas porque un amigo tuyo lo ha comprado, ¿no? y la gente los compra porque sienten que el artista está ahí, eh, que le estás ayudando, que le estás apoyando. Entonces, a nivel como músico, a pesar de que tocan sitios pequeños, con artistas muy underground, todo muy independiente, pero tú te sientes igual como si fueras a tocar un festival aquí importante que te ponen una, una, una credencial que dice eh, AAA, o sea, acceso a todas las áreas. Entonces, yo ahí, en otros sitios, donde he visto que se valora la música ya como una, como una cuestión cultural en Alemania, muchísimo o sea hay muchos músicos españoles que iban a, a tocar en Alemania en los 60, en la época de la migración y todo, como salvajes y toda esa gente porque allí les pagaban muy bien y e incluso si no les gustaba la música igual les pagaban lo que, tenían, lo que habían acordado se respeta al músico porque lo ven como una, como una fuente de trabajo y como un aporte entonces también lo he visto mucho en el Reino Unido o sea, tú te piensas por qué los grupos de rock o de pop más importantes de la historia han salido siempre de Estados Unidos y de Inglaterra. Básicamente porque en, en, es muy fácil comprar un instrumento, es muy fácil montar un grupo con tus amigos. Y en países como Estados Unidos, prácticamente todo el mundo tiene una guitarra, o, en, o bueno, tenía, o ya no están así. Pero es muy fácil que en tu caso hubiera un, un instrumento. Y ahora, y aquí yo encuentro que hay gente que le gusta mucho la música. Pero si te pones a pensar la escena de, lo, de la escena independiente, la escena de los micros abiertos, ¿tod? siempre hay mucho guiri o mucho extranjero o mucho latinoamericano metido, porque ellos son los que tienen más entusiasmo. Aquí la gente se entusiasma cuando ve entusiasmo de otro. No tiene mucha iniciativa. Y yo lo he visto, o sea, tengo amigos argentinos, el típico inglés, el típico eh, de no sé dónde, que dice, hagamos algo, perfecto, y lo hacemos. Actualmente yo en los últimos, desde que empecé como señor Sarabia, siempre intento tener, sacar un EP o sacar canciones al año, un par de canciones al año. Yo tengo una mentalidad un poco de single, que como se decía, en los años 50, los 60, porque en general a la gente le cuesta mucho escuchar un disco que tiene más de 10 canciones, yo creo. Y a pesar de que las canciones que yo tengo son cortas, son directas, muy poca gente, a menos que sea gente que realmente le gusta la música, eh, tienen, tienen un poco la, la costumbre de comprar discos, entonces yo también ahora también he entrado en lo de las plataformas digitales pero no porque vaya a sacar dinero con ello, porque yo ya el otro día he consultado mi, mi saldo en Spotify y creo que he ganado como dos euros, que nada realmente eh, pero a mí me gusta el hecho de, de sacar música cada cierto tiempo o sea, trato de sacar dos canciones por al año en plan singles y después cuando voy, ya tengo cuatro o cinco los voy haciendo EP y ahora tengo cuatro canciones y espero sacar alguna más y hacer un EP no sé si, a final de este año o a principio del otro con las canciones que ya venía tocando pero es básicamente para compilarlo y hacer una una pequeña tirada física pequeña realmente, otra para enviarlos a los amigos de, de, de, por el mundo y otra intentar no sé si alguien te la compra o dársela a alguien pero en realidad ¿quién compra discos? somos cuatro chiflados realmente totalmente. Yo siempre he detestado profundamente a los músicos tipo Joe Satriani, incluso a mí, ahora que ha muerto Eddie Van Halen, a mí en realidad me da igual. Van Halen para mí es como la banda sonora precisamente de la gente que yo no quiero ser. Porque era lo que en Estados Unidos le llaman los jocks, los, los típicos musculitos, los... ese tipo de gente escuchaba Van Halen. O también estaban los heavy y los Rockeros, pero en realidad para mí era una cosa que digo, yo no puedo ser como... En cambio, cuando te llega alguien, yo tuve una influencia chilena que es muy marcada, que se llamaba Los Prisioneros. Tenían un grupo que eran tres tíos de barrio común y corriente, obrero, pero que ellos tenían esa inquietud de buscar música de otros lados, de empezar a escuchar... Suenaba, al principio sonaba mucho a The Clash, sonaba mucho a Anyway, a Post-Punk y todo el cuento, y la gente, y en realidad ahí poca gente sabía lo que era, pero ellos lo que hicieron fue hacer canciones que tenían en un contenido y llevarla a las masas, y encima buscar música que la gente la pudiera bailar. Porque normalmente tú puedes hacer música con mensaje, pero no, es una música que se te puede hacer muy densa, que, te, que no te deja, no te hace bailar, no te hace cantar, y entonces, pero si le das un, un toque divertido incluso a tu música, un toque como cercano, evitas un poco esa, esa pared que tiene la música muy de vanguardia, que es pues es muy buena, pero que no te, a lo único que te lleva es a escucharla y sentarse como si estuvieras en el teatro. Y también, por ejemplo, a mí todas eso, influencias que tuve de ese grupo, aparte también escucho a los Beatles, a The Who, a los Kings, gente que tenía los Kings, que muy buenas letras, al, a mí también fue uno de los motivos por los cuales yo hablo inglés, o sea, desde pequeño, era porque quería saber qué decían las canciones o qué querían las películas. Entonces también eso de los idiomas, también te lleva a los viajes, te lleva... Pero, por ejemplo, en el caso de los... De los Grupos de los 60, a mí siempre me ha gustado más la música de otra época que la, de la mía, realmente. O sea, yo en los 90, aparte de Nirvana y alguna cosa más Britpopera o, o grupos así, un poco más punk, yo creo que no escuchaba mucho. O sea, a mí el, todo el, el Duki de Green Day a mí me voló la cabeza, a pesar de que Green Day es un grupo que a mí ahora no me gusta. Pero cuando apareció ese disco, para mí era como, era lo que yo necesitaba. A mí no me llenaba el gusto el pop latino, ni ese tipo de cosas. También había rock latinoamericano que me gustaba y que ahora tengo cierta distancia con algunos y con otros los recuerdo con cariño. Pero para mí, por ejemplo, cuando apareció gente como De Clasio, como Ramón, o toda esa gente, a mí me cambiaron un poco la manera de decir, yo también puedo hacerlo. Es como lo que hablábamos un rato de los Ramón, eran gente que en realidad no era que supieran tocar mucho, sino que ellos se hicieron tocando. Y lo que tenían era básicamente que eran gente que... Tenían un mensaje muy básico, muy directo, contradictorio a veces, con todas sus cosas, pero tú dices, yo puedo ser como ellos, incluso eso me puede servir para llegar más lejos. O sea, siempre necesitas una puerta, algo que, algo que te abra, una señal que te diga, mira, yo puedo llegar donde quiero realmente. Entonces, en ese sentido, la música para mí ha sido bien... Eh, como me ha llevado a muchos lugares, muchos lugares donde quería y, me, me, y espero que me siga llevando a otros lugares donde quiero volver y a otros lugares donde aún no he ido. Bueno, pero es que la diferencia, o sea, yo aquí voy a llegar con un tema que siempre he querido discutir, ¿no? Realmente, que es, por ejemplo, el tema de la música indie en América Latina y en España tiene un problema muy grave. Es que normalmente se le han apoderado las clases burguesas. Ellos copian los grupos, yo tengo, hay grupos que yo encuentro que están bien y que, que tienen cosas interesantes, pero en general yo encuentro que el rock independiente español o catalán o América Latina, generalmente es muy de clase alta, porque copian el sonido y la estética, pero no el contenido. O sea, grupos como The Smiths o los mismos Oasis, al principio eran gente o los grupos en general, los grupos ingleses, todo esto del norte, Manchester y todo esto, o los mismos Sex Pistols, o todos los Ramones y toda esta gente, eran gente que reivindicaba un poco el hecho de ser de clase obrera y no como un orgullo de clase. En cambio en, aquí solamente se copiaba la estética y el sonido. Entonces, esto, incluso bueno, ahora Morris ahí es un tío que se ha tirado para el otro lado, se ha tirado para el otro extremo político y todo, pero eran gente que criticaba mucho a Margaret Thatcher, criticaba mucho ese tipo de cosas. Entonces era, era como, como, hay una cosa que para mí tiene mucho valor, que es el hecho de decir, mira, sé do, yo sé de dónde vengo, puedo llegar más lejos de donde estoy, pero no olvides un poco que eres, que eres una persona normal realmente, que eres un tío que, que, que no, no, no tiene superpoderes. Lo único, lo único que haces es que, es que tocas una guitarra o un instrumento musical y cantas, nada más el tema de la clase, de la conciencia de clase para mí ha sido como importante a pesar de que yo no tengo una afiliación política clara pero sí que tengo claro cuál es mi ideología mi ideología es mía pero tiene muchas influencias de precisamente decir yo vengo de tal, de tal lado y no, no reniego a él a ver, ¿qué quiero transmitir con mi música y mis letras? no solamente con las letras yo tengo la idea de hacer la música como para que la gente se lo pase bien, se divierta, si quiere bailar que baile, si quiere hacer headbanging o pobo lo que es que lo hagan. Hay mucha gente, cuando escucha determinadas canciones mías que son más potentes, hay gente que piensa que soy es punk, no, no creo que sea lo correcto, yo no creo que tener una, una, una, un estilo de música demasiado concreto. O sea, hay gente que dice que hace punk y solamente hace punk o hay gente que hace hardcore solo hace hardcore, pero yo personalmente creo que tengo varias, tantas influencias que quedarme en una sola cosa me, queda, me, me parece reductivo con las letras a mí, yo no, hay gente que dice que yo hago crítica social, yo creo que no eh, pienso que hago comentarios comento sobre las cosas que me gustan, sobre las cosas que me disgustan sobre el estado un poco del mundo O sea, yo no sé, hace poco que una canción que estoy tocando mucho que se llama Terraplanista y de donde me río un poco de todo este tipo de gente que, que se cree todo lo que le cuentan las redes, que que se que, que en lugar de creer en la, en la evidencia, creer en la ciencia, en la investigación, en el, en el rigor, digamos, así se cree cualquier tontería que le cuentan, y también critico mucho el borreguismo, básicamente, porque, no sé, yo veo que mucha gente se conforma mucho con ser lo que se supone que tiene que ser. Y eso a mí me parece bastante triste. Me parece triste conformarse. con, con Mira, no sé, me voy a... El sistema me dice que tengo que ir para tal lado y, y lo aceptas. No, nunca cuestionas nada, nunca te pones en el lugar de los otros, no tienes empatía, eres una máquina básicamente que produce que trabaja, come, caga y ya está, o sea, yo creo que como músico a mí me gusta mostrar que soy inconformista, incluso hasta la música en directo, cuando lo ves, vas, te encuentras con gente que su gran aspiración sí. es ser el, el próximo Ed Sheeran o el próximo, o la próxima Amy Winehouse, y yo lo veo muy triste, eso, en lugar de querer ser tú mismo. Básicamente eso. Estamos en una época que la, la, la calidad de la música es bastante pobre básicamente porque la gente no quiere ser ella misma sino que se conforma a estar en un molde o sea, todo lo que está sonando ahora, lo que llaman música urbana y todo eso no tiene identidad todos usan, todos usan el mismo software todos suenan igual entonces no hay una no hay una afán una de decir, mira yo quiero que, que esto tenga mi identidad yo tengo influencias y se notan pero, pero intento que sea lo más mío posible yo tampoco tengo ningún problema en, en ocultar mis influencias porque sería estúpido. ¿no? Están los, los grupos de los 50 y 60, o sea, gente como Buddy Holly, como los Beatles, como algo los Rolling Stones, eh, The Who, The Kings, los Jam, The Clash. Eh, también a mí me gusta mucho gente como Felacuti, eh, también mucho la música jamaicana, sobre todo la antigua, de los 60, 70, eh, también hoy, últimamente estoy escuchando mucha música de, de otros países, como música de Japón, música, no sé, no tengo un, mucha música brasilera y todo. A nivel más sonoro de cómo sueno yo, quizás hay gente que me dice, mira suena un poco más de clash. Suena un poco como Ramón, un poco como los Beatles, un poco como... Pero yo siempre no he querido ponerme un límite. O sea, lógicamente tengo una influencia que es de los 60 sobre todo, también un poco del, del post-punk, del punk. Pero me gusta que haya melodías, Me gusta que haya algo, que, que tengas una canción que sea muy ruidosa o que hagas algo muy caótico. Me gusta que haya que haya algo que algo que la gente lo pueda disfrutar. O sea, me gusta espantar a la gente. O sea, que se lo pasen bien, realmente y música, bueno, influencias millones, o sea, no. yo tengo una, una por ejemplo, si te digo, la, la lista que tengo en mi teléfono de música, debe tener por lo menos unos 200 artistas diferentes, completamente diferentes, o sea, no, no tengo una, sí que escucho mucha música diferente. Pero también con el tiempo y curiosamente al vivir en este lado del mundo, he empezado más a valorar la música de América Latina, la música folclórica la música o sea, argentina, la música de, de Perú, la música de, no sé, no sé, Por mí es como que una cosa demasiado grande y demasiado como enmarañado como para decirte mira me gusta esto, yo solamente quiero ser como los Beatles, ¿no? ¿no? o como, no sé, como, lo, como el de Who, ¿no? pero me gustan los grupos que tienen, que también además de hacer buenas canciones pop, como los Beatles o cosas así, me gustan los grupos que también tienen algo de mensaje, me gusta que digan yo creo que la música no va a cambiar el mundo, ya no lo ha hecho, porque si, todo, si, si fuera así eh, la canción de Imagine de Lennon sería una realidad, pero no lo es, estamos en un mundo cada día más violento y desigual realmente, entonces no sé si han cambiado tanto las cosas, pero, pero me gusta que la música diga algo también, no necesariamente tiene que ser un tratado profundo, pero importante es que cuente cosas, que tenga que cuente vivencias, que cuente... O sé sea, cómo fue el hip hop en los 70, los 80, cómo lo el punk en algún momento, cómo el rock and roll en otro, o, o gente como fue la que era muy político, por ejemplo. También tienen esa influencia del rock and roll primigenio, a mí me gusta mucho Buddy Holly, por ejemplo, que es lo más elemental que hay, pero era básicamente un tío que escribía canciones de tres acordes y todo, pero sabía lo que estaba haciendo. Era un tío que tenía... Pero era gente, porque era gente que tenía inquietudes, porque era gente que tenía sentido de la, de la melodía. Y tú te escuchas todos estos músicos que empezaron a experimentar, como el primer Pink Floyd o, el, o, el, o los mismos Beatles, eran gente que escuchaba música, era gente que absorbía. John Lennon, o sea, tú sabes cómo George Harrison descubrió la música india. ¿Pues ¿Sabes cómo descubrió la música india? Un día estaba en un restaurante con los Beatles y un restaurante indio, como era la novedad, la música comida india, y había un tío tocando un citar y se quedó prendado y después eso le cambió la vida a él. O sea, entrar a un restaurante indio le cambió la vida a George Harrison, por ejemplo. O sea, eh, y hay cosas pequeñas. Yo la primera vez que escuché eh, Fela Cuti, que debe haber sido hace el, el día 2009, un día estaba en casa de unos amigos de ocupan que tenían una cupa allí en Mirasol, y alguien se, lo, se pone eso y a mí me voló la cabeza. O sea, fue una cosa que dije, ¡guau! ¡Qué alucinante! ¿Por qué? Porque todo, siempre hemos visto la música desde un punto de vista muy occidental. Entonces, yo por ejemplo ahora estoy escuchando desde hace un par de años, incluso ya coincidente con los viajes a Japón y todo eso a mí me dio mucho por escuchar música japonesa de los 70 y de los partes de los 80 que es muy, es un pop muy sofisticado y todo el cuento pero la gracia es que está en japonés entonces, y hay gente, y la mayoría son, para, mí, para mi gusto, pues, por gustos colores hay... la mayoría son cantantes femeninas hay algunas que son muy espectaculares como cantan y todo ya la mayoría o están muertas o son gente bastante mayor pero yo le tengo como un cariño porque me, me trae un poco la, el tema más sentimental que uno tiene con el cariño que le tienes a ese país. Para mí es como la banda sonora de los viajes o de ciertos momentos porque tiene un toque muy melancólico, tiene un toque muy evocativo de momentos bonitos o, o de momentos así como más... Pero, pero realmente, no sé, yo tengo como, como que me he quitado el, el prejuicio y el límite de, de cómo tiene que ser la música. O sea, esta gente, igual los japoneses, por ejemplo, de los 70 y 80, básicamente lo que hacían era imitar el rock funk que se hacía en Estados Unidos, o la música disco, o el, y todo, o el soul y todo, y le salió una cosa graciosa porque está cantado en su idioma, a lo mejor para ellos. No sé, yo estuve en Japón y le preguntaba a la gente, ¿tú conoces a tal artista? Me decían, claro, pues si eso lo escuchaba mi padre. O sea, ya que lo ven como una cosa muy pasada, pero quizás por las redes y todo, eso fue llegando y hay mucha gente que le encanta, incluido yo. Huyendo, a ver yo para, para simplificarme la vida y cuando me preguntan, sobre todo gente que no me conozco o que no tiene esos referentes, porque hay gente que tú dices, ah sí, por nosotros podemos hablar, los Ramón, Rolling Stones, los Beatles y todas esas cosas, lo hablas como que fuera la cosa más natural del mundo porque es con lo que te has criado, o sea yo en mi casa me he escuchando mucho Soul, a mí me encanta el Soul por supuesto, los adoro porque en mi casa había discos de música negra, había discos de los Beatles había, entonces para mí era normal para mí escuchar los Sex Pistols, la De Clash a los Ramones también estaban en cintas, yo de hecho de los Ramones hasta hace poco lo único que había tenido era de en cinta no había tenido nunca un CD de los Ramones eh, o de los Beatles, yo primero los tuve en cinta después en CD y ahora en vinilo pero yo en mi casa había vinilos de Pink Floyd había vinilos de los Beatles, había vinilos de estos tipos de cosas entonces yo tuve la suerte que en mi casa se escuchaba mucho este tipo de música y, y la verdad... no sé, ¿cómo definiría mi música? en pocas palabras, yo siempre digo, hago pop rock pero hay gente que me dice, no, tú haces indie ah, pero se te nota que escuchaba escuchado a The Jam o a Rayton 64 a... sí, se me nota, pero es que yo tampoco me voy a, ocultándome diciendo yo soy el tío más original del mundo lo que hace original tu música es tu discurso, la manera de combinar las influencias. O sea, yo tengo, por ejemplo tengo un tema ahora que lo tengo ahí en el cajón y no sé qué hacer con él, que musicalmente es casi, mus casi felacuti, o sea, una percusión batería tipo Tony Allen, en lugar de tocar la guitarra, uno le metido guitarra, Estoy tocando el teclado y usando un teclado con un sonido muy cutre. Pero yo siempre digo que hago pop rock o que hago pop, o que hago... Es que el pop ahora está muy desprestigiado. Ahora cuando tú dices pop, ¿Qué te dicen Miley Cyrus? Te dicen. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo esto que suena ahora? Dualipa. Y toda esta música, a mí personalmente lo voy a decir con todas sus letras, me parece una puta mierda. Básicamente porque no tiene alma. Tú escuchas a Otis Redding cantando My Girl, y eso es pop, pero pop total, o a Buddy Holly o a los Beatles, pero era música que tenía algo, y además. Era música que por mucho que hubiera productores de por medio, normalmente era escrita por los mismos tíos que la cantaban. Entonces, ese, yo creo que el, el pop ahora sufre un, una falta de alma. Entonces, a mí cuando me dicen pop, para mí pop significa popular. Es como que hay una entrevista muy buena con un músico chileno, él habían sacado un disco, era un grupo independiente que después sacó un disco con una multinacional. Y se nota que la multinacional estuvo metiendo un poco a la mano para que, para que vendiera se nota, incluso la manera de vestir, cambiar. Entonces dijeron, no estaban contentos con eso si querían volver a su agencia. Entonces le dijeron, vamos a volver a lo popular. Y el tío le dice, ¿significa que se va a volver más comercial? Dicen, no. Y cita a un músico de allí que era más relacionado con el folclore y dice, Roberto Parra es popular, lo comía es comercial. O sea, yo cuando digo popular me interesa llegar a toda la gente, o sea, cualquiera que quiera escucharlo. No como los, los indies a veces pecan de eso, que son muy discriminadores, incluso diciendo esto solamente me puede gustar a mí, y a ti no te puede gustar porque eres una choni o porque eres un punk o porque eres un, una, una ama de casa. A mí si le gustan las amas de casa y le gustan las chonis y le gustan los rockeros, me da igual. Yo he tocado para punks, he tocado para mods, he tocado para rockers. Pero ya dejas de pensar en la música como algo que tiene que ir destinado a alguien, sino que lo haces como para tocar para cualquiera que quiera escucharlo. Y no importa el idioma y todo eso. Viajando aprendes eso también. Que ya incluso puedes tocar en castellano, en Japón o en Tailandia y a la gente le va a gustar igual. Si la canción les, les parece divertida y les interesa, ya... Así que las etiquetas importan poco. Soy un tío que toca la guitarra y canta, ¿no? Entonces, básicamente. Ayer estaba mirando un, uno, un concierto de los Sex Pistols y a mí me encantaría pensar que hay un, que hay un futuro interesante que, que nos volveremos un poquito más conscientes. Que no seré que a mí personalmente, no sé, a mí todo este tema estoy muy sensibilizado con temas con el racismo, con la igualdad de sexo, de la, el tema de LGTBI, porque realmente yo pienso que es más fácil no odiar que odiar. Pero hay gente que se gasta el, el tiempo odiando. Y a mí me gustaría que en el futuro tocar sea una cosa normal y no sea una cosa como que te miren como un bicho raro. Eh, y que poder seguir viajando y sobre todo a través de la música. O sea, poder seguir haciendo canciones, seguir tocando hasta que te dé la gana. O sea, ya. Uno ya.. No, yo no tengo 20 años. Pero tengo, tengo, tengo probablemente más ganas de tocar que cuando tenía 20 y he hecho cosas que, de las que estoy más contento de que cuando tenía 20 normalmente los músicos o a la gente le pasa al revés que con los años parte muy rebelde y después llega un momento que se aburguesa a mí me ha pasado un poco al revés o sea, era un poco más como que me ha dado todo un poco igual después te empiezas a concientizar más después te vuelves más rebelde después más, odias más el sistema después te das cuenta que no tienes que pertenecer a él o tienes que coger lo que, de, del que te gusta pero eh, manejarlo a tu antojo y no sé, que haya más humanidad, yo creo. Si hay más humanidad, si hay más si hay más igualdad, si hay menos, no sé, menos discriminación, menos racismo, menos este tipo de cosas, yo creo que habrá futuro. Y musicalmente, ¿habrá futuro? No tengo idea. Pero si hay gente que quiere escuchar la música, pues ahí estaremos.